Vaya y se, se y... Bueno, me acuerdo que la primera vez que eh, toqué la máquina de coser, que fue toda una aventura, eh, que mamá me dio la confianza y me dijo no, no, sí, puedes aprender perfectamente, fue a los 6, 7 años, primer grado, ya me senté y, y di mis primeras puntas, obvio acompañada de mamá, pero cuando conocí la máquina de coser dije, ah, listo, puedo hacer lo que quiera, como de, es una re máquina, así que estaba feliz y eso me lo acuerdo, sí. Yo siempre fui contra, eh, no me parece bueno, las sociedades entre amigos, entre hermanos o familia, porque siempre dije, si querés conservar una buena relación no te asocies, porque he visto cosas que han pasado y entonces este, no, no, no era partidaria de eso. Pero bueno, con Guadita las dos somos muy parecidas. Eh, somos muy responsables, muy, eh, muy hacedoras, ¿viste? Muy, muy laburadoras, entonces era como que eh, teníamos una, una pasta para, para eso. En, en el atelier eh, hacemos muñecas eh, fundamentalmente, eh, hacemos muñecas de trapo, son muñecas de tela, son 100% de tela, estos eh, materiales textiles, eh, como que la idea fue un poco esa, como hacer que sea algún eh, un producto, más que igual no es un producto porque nosotros como que lo sentimos como, como que tienen vida, ¿no? Eh, pero es que sea algo cálido, que, sea, eh, no sé, que sean abrazables, eh, y hacemos, sí, hacemos muñecos, como que en un principio queríamos diversificar y hacer más cosas, pero con el tiempo nos dimos cuenta que como concentrándonos en algo, eh, que íbamos a ir más por buen camino. Así que hacemos muñecas personalizadas, eh, tenemos una línea estándar, otra línea como más de especiales y otra línea de personalizadas, que las hacemos iguales a sus dueñas, a, a, la, a las niñas o niños que nos mandan. Eh, así que nos mandan fotos, eh, copiamos pues, su color de pelo, eh, algún detalle de su ropa, de su look, de su estilo y, y hacemos eso, muñecas. Y nosotros le vamos para adelante, ¿viste? No, no es una cosa que tengamos así como una cosa que decimos, bueno, ahora el año que viene vamos a hacer tal cosa, tal otra. No, va yendo como la vida, ¿viste? Qué sé yo. Si cuando te casás, y no sé, yo me casé a los 25 años y al rato, al, al mes estaba embarazada. Y en cuatro años tuve los tres hijos. Si te vas a poner a, a, a planear, es como que la vida va, ¿viste? Y en ese ir, me parece que tenés que sostener esa calidad, ese compromiso, ese amor que le pones a las cosas. Y así te diría que esto va para adelante. No te puedo decir de aquí a cinco años qué vamos a estar haciendo, pero que vamos a seguir con el mismo compromiso y, y dedicación seguro. Sí, sí, eso sí. Como que al principio nos fuimos como, bueno, hay vos que te sale esto, hacés vos esto. hay vos que, te, que eso te da más, más maña en esto y como que, desde ese momento quedaron como estipuladas las cosas. Ah, bueno, yo hago esto y solo se fue dando. Y hoy en día tenemos recontra marcado cada una lo que, lo que hace. Entonces nos relajamos. Sabemos que mamá va a comprar, ella se lleva bien con los proveedores, entonces va y compra telas, es super dada. Y me da que viste la charla tanto. Ella va a charla y gana en precio. Es como rey comerciante en ese, en ese sentido. Así que yo la dejo. Eh, y, y sí, por suerte nos, nos dividimos bien. O sea, yo arranco de cero con las cabecitas y las caritas y todo y no te imaginas que la, la, son 35, 40 pasos cada cabeza, para que te des una idea, y, este, y los detalles y todo, no, pero es un placer, eh, lo disfrutamos como locas, nos encanta hacerlo, es, es muy divertido, todo nos parece un desafío, nos dicen se animan a hacer un Harry Potter y nos miramos y ¿por qué no viste? Y dale, y lo hacemos y este, nada, estuvo muy lindo, sí, lo disfrutamos un montón. Sí, obvio que sí, me considero porque, porque bueno, eh, emprender es eso, es emprender un camino me siento más, no como una empresa, eh, porque el atelier lo siento como algo, como algo, más como un camino, un proyecto. Por eso a mí me gusta decir el proyecto más que el emprendimiento porque lo siento que es como parte de mi vida. Eh, no es una empresa que cierro un, al, a determinada hora, me olvido. Es 24-7 y es mi vida en este momento, así que <ríe> es eso. Yo creo que sí, que, que no sé si cualquier, que sería cualquier persona, es un poco difícil determinarlo, pero eh, fundamentalmente para mí lo que, que muchas veces lo charlamos con ella, charlamos mucho mientras trabajamos de un lado y del otro la mesa, este, lo importante es... este tomar una responsabilidad y sostenerla y mantener la calidad de lo que ofreces. Porque esa, esa cosa, esa viveza criolla o algo que bueno, empiezo haciendo algo lindo y después le voy bajando el costo o le voy bajando la calidad y no funciona. Para mí no funciona. De hecho vas viendo como las cosas van quedando en el camino a veces, pero porque no se han, no se han mantenido en, la, en, en, el, en el primer proyecto. Yo creo que si vos le pones todo el amor del mundo que le ponemos nosotros, y, y el detalle y el hacerlo como algo especial como que cada una es especial para alguien especial y en la devolución que recibimos ni te cuento o sea las fotos, los mensajes de las madres de los chicos cuando las reciben es, es, no te importa nada estar un día a las 2 de la mañana haciendo un escudito de, de este tamaño de, de la uAR viste porque lo he hecho y no pasa nada es, o sea no te importa nada cuando les ves después las caras de lo que reciben y es una felicidad, una felicidad plena y trabajar con ella fundamentalmente.